Loca, vos no sabes nada del stream. Acá vamos a hacer chanísimo. Nosotros manejamos con el poder de chano, por eso nos chocamos. Mira, Inchocables, no chaneamos. No, no. ¿Sabes, Pirna de Vice City? ¡Qué recuerdos! ¡Ay! ¡Ay, amigo! Es como acá vino tú. Amigo, al dos pasos me tiró. Por oh. pobre. Fachero. Full oh, fachero. Full fach. Ah, este tiene que robar la moto. No, la cucha de tu madre. Ah. Bro. Amigo, no sé Y Mientras. <risa> <risa> Acá. See you around, ah. Ven chicos, esto se trata de minitas. Ahora yo soy chano en la bella ciudad de Buenos Aires. Me mirás la moto y te recago a trompadas, eh. a buscar al chefe como Drive Ah, tengo que matarlo al chefe este. Más, a las piñas. está uh, uno yo contra tres. ¡Ay, ya! Pero la concha de tu madre. Visión va ¿Qué es esto? Uh. <risas> vamos a romper esta puerta. Ah, ¿tengo que hacer algo? ¡Oh! Acá me acuerdo, tengo que iniciar una revuelta. Vaya, ah, ¡Ay, ya! ¡Ay, ah, ya! Me están cagando, trompa. Ah, salí de acá. ¡No! ¡Salí de acá! Salí, sa salí. ¡Ah, puta! Que te parió! No, amigo, me mató. ¡No! Ah, ¡No, amigo, no, amigo, no, amigo amigo, amigo, amigo! ¡Salí, salí, salí! No sé qué hacer, estoy tirando agua. Ah, ¡No! ¡Entregas, restantes, what? ¡Ah, tengo que matar al chabón de la pizza! No me acuerdo. ¡Ah, ya! ¡Esto! Mira, es este hombre? no. ah, ah, ah, no, vení para acá. Oh. Ah. Mira, tengo ahí, así que tres tiro. Ay, no, esta es la del. Ay, sí, esta es la que no podía hacer. Amigo, se maneja re rancio. Usa arriba abajo, pero pues mira. Amigo, no puedo ir hacia atrás. Es Estoy molesto. La puta madre, cierto, los minutos. Ah, adelante y atrás. ¿Cómo era? La era. La puta madre. Yo era algo que no sabía hacer. Ir hacia adelante y hacia atrás. Por eso nunca lo podía hacer. Qué controles de mierda. Ay no. Amigo, es muy difícil. Ah, yo dejé el juego, o sea, no lo terminé nunca porque no podía terminar esta, esta misión. No, nah, no llego No, amigo, no llego No, no llego ah, no llego A la puta que los parió ah. No No No, que hijos de remil puta, eh Eso es de hijo de remil puta en puta casa, misión superar. ¡Ah! Esta es la misión del penthouse. Me va a mandar un penthouse con una super motosierra y tengo que matar a González. A ver, vamos a probar. <risa> no. La puta madre. Ah, uy, ¡No, Ay. Ah, acá yo tenía que matar al chabón que salía acá. Ah, no puede seguir que no la tiran. ¿Qué? Ay, me había olvidado. No, pará, pará, pará, pará. Ay, sí, esta es la de las cosas. Yo no lo manejo, yo solamente disparo. ¿Dónde están? Igual bueno, también mira cómo se mueve. Yo me acuerdo cuando estaba de chiquita, hacía... No sabía ni que, para qué era la mira. ahora me toca a los tiros cuatita táctica superada uh. Sí, ahora tengo un montón de armas uh. la misión del barco creo que este es este medio difícil encima sí, acá está lleno de pelotudos ay fuck ay oh, no shit, shit, shit, shit ah creo que acá adentro había otro más oh shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit una segura uh. Hola, señor. Sí, iría, pero necesito vida. que. Fue solicitado. Con 20 trabajos. Ya todos son de matar y hacer el mal, a Hacer el mal. Lo dije re virgen. Bueno, voy a invitar para matar a todos los miembros de la banda. ¡Oh! Este chabón. ¡Ay, jodeme! ¡Ay, sos un hijo de.! Ah, a ver. momento tiene que rentar, ¿no? Bro. Bueno. Bien, vamos a esto. Bien. Ah, ¡Ah! ¡Ah! no, no, no! ¡No! no, no. ¡No! tengo que matar al último. Sí, Amigo, mira lo bien que maneja. Vea Ve aquí que hay un vehículo militar que se está pasando por la ciudad manera De esta manera robar el tanque ¡Qué complicado <susurra> <susurra> sí, sí, sí. Toma, chupala, pelotudo La re concha de tu madre Ven acá ¡Aaah! No amigo Conduce el tanque al garage Re fácil Amigo, qué fácil es robar la gobierno Hola, oh, pobre Let me guess. Yo te ser amigo Ay Dios Mate a lance? No no cambiaron, vamos hace 20 años. Na, na, na, na, na, na, me vas a dar copy. ¡No! ¡Estoy olvidando eso! No, le está chupando el pito. ¡Es una cara peña! ¡No! Uy, estoy abriendo GTA. ¡No! ¿Qué le están haciendo a Lance? No, yo me acuerdo de esta misión. Los tengo que salvar a Lance, amigo. ¡No, mi Usabi! ¡No, mi Usabi! No, no, tengo que salir, tengo que Ay, Dios. No, tengo que ir a por las. ¡No! ¡No! ¡Murió en mis brazos! ¡Ay, no! ¡Ah! Oh, voy a darle contra morir. Uno Uh, no, para. Me, me voy a subir a este. A esto. Hombres de días van a tratar de pisarlo. Tratar de pisarme esto, pero tú, Amigo, pero me está costando una locura moverme. Che, lo que aguante el auto, eh. Amigo, quiero llegar. Ay, no, no, no, no, no, no, que explota muchos autos. Oh. No. Vamos, un Xavi. Dale, un Xavi. Ah, no. Bueno, la cae. Un Xavi, vamos al otro auto. Vení, un Xavi. Un sabi, corre. Un Xavi, vamos a este auto. Se fue. Atraviesa esa puerta. Me van a empezar a aparecer las putas. Se me van a avalanchar todas las putas, mirá. Por ahora están easy. No, no, no. ¿Qué? Anda la puta que te parió Que no se nos muera más Vamos un sabio pues. Aguanta un sabio Aguanta Tuvo un problema con la magia Por culiarse a la novia Digo a la hija del mafioso. Dale un sabio adentro Ay no, tengo que cambiar de auto ya Ah, no La puta madre Vení, vení Vamos a... Acá hay otro auto oh. No, bien, bien, bien, salvamos a un sabi. Salvamos a un sabi. Bueno, ya salvamos a un sabi que la reconta, recagó con días. La recagaste, a un sabi. La cagaste, a un sabi. ¡No! Mirá ahí al solete. Y de repente nosotros, XD. Dale, ay, los. Le metió un repasos. ¡No! mira que aparece ahí. Pero, ay. perdón, un sabi, te estoy defendiendo. <risas> Propiedad adquirida Ok, ah, creo que esta es la misión del barco Ay, shit Ahí está, y sí. che, ¿qué onda el tutorial? Ahí uh, da Uh, no, no, no, no ah, va, va. Destruye el helicóptero de ataque, No, no shit Va, fina, fina Adiós, amigo Adiós, amigo Me dice que cuide de su hija Uy, acá me voy a encontrar A Lance Dándose una lanza de no sé qué ¿Qué te dije? Pobrecito, un sabi Ahí re triste Porque mataron a su hermano Porque le hackearon el canal ¿Qué mierda hiciste, un sabi? ¡Un sabi! ¿Por qué abriste ese link, un sabi? Te dije que no abras ningún link Pelotudo ¿Ves? esto es lo que pasa cuando lo dejo un segundo Suban el coche, inútiles Dale, idiota Dale, amigo no puede ser, boludo. Son tonto y retonto. No lo puedo creer. Ah, claro, porque tiene solamente asiento para uno. Tonto y retonto. Por favor. ¿Y Lance no viene? ¿No sabe se queda ahí lavándose las manos? me tengo que ir a de hackear tu canal. A ir a cagarme a pillas con los otros dos tarados que te robaron el canal. Like me, pero movete, pelotudo. ¿No ves que me tengo que subir al auto? Dios. Dale, tonto y retonto. Lo tengo a Copper y a Dator acá. Copper y Dator, los dos novios. ¿Qué haces, Víctor? ¿No estás buscando un taxi y no quieres subirte? ¿No crees que te lleve yo? Dale, deja que te lleve. Mirá, dale, te llevo puesto. Dale, no, no, no, no. Ya sé lo que quieres hacer. No, vas a llegar. Pero correte. Esta es... No puedo creerlo, amigo. No, no, no puedo creerlo. Esa es la defensa que yo tengo. Bueno, ¿vamos a jugar? Ay, verga. Encima tengo que hacerlos en 10 segundos cada uno. Porque si no, pierdo. Pero correte, pelotudo. correte, ¿Pero por qué está lleno de barcos del orto? Así no se puede. Oh, ya lo perdí. Nada, ya no me dan los segundos. No me alcanza el tiempo, no. Si no se me hubiesen cruzado esos dos barcos del orto. Mira, decirme que me quiere mucho ahora me ha a empezar a tratar de mal. Dice que le gusta un montón. Y mira, ahora me dice que soy una, una sofia. No, me trato re mal. La puta madre. Well, me... ah. Chupame la pija, hijo de puta. Por oh, primera vez que no se da vuelta. Bien. Oh, mm. wow, <tival> oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Ah. Oh, oh. uh, sí, sí, sí. Uy. <sarras> oh. ¿Qué? Anda la mierda. Ves como que estoy acá en el medio delante de los chabones y no pasa nada. No me. boludo, no me. no me dejan en el puerto. ¿Qué hago? Hay alguien que me falta por matar. ¡No! ¡No! Conduce la limo en el acto de firma se de firmes e intenta sacar al psicópata Oh Ah, ya me acuerdo Este es el de la bomba No todas las miguitas Che, no What? ¿Cómo lo atrapo? ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Qué tengo que hacer? ¿Lo tengo que matar? Amigo, lo recontra, contra, lo re perdí. Ah, pero no voy a ir con esa moto Voy a ir con esta ¿Qué te pensás que necesito una de tus motitos? Ah A ver si lo corro Eh? Ay, no me los toma. La cagué. Acá se va a armar un re barco. Ok, yo agarro esto y se arma un re quilombo. ¡Ay, Jet! Ah. ¡Me fui! ¡Oh, fuck, madre del cielo! No, shit, Ay, sí, se me pisaba. Uy, uy, uy, uy, uy uy. Bien. Ahí está. En la calle no te toca a nadie, guacho. No me toca a nadie en la calle. ¿Qué visiones del orto estas, eh? Son unas misiones de mierda. Los truquitos son para trolos. Y que usa truquitos es porque no se la banca. ¡No! ¡Amigo! ¡Amigo, soy una puta! ¡No! ¡No quiero verme así! ¡Basta! ¡No! ¡Amigo! Mirá todo lo que tenía que hacer para llenarla. O sea, tengo un puto tanque y ni así. O sea, ¿cómo iba a ser sin un tanque? ¿Me querés decir? Toma. ¿Listo? mi O sea, amigo, quiero sacarme esta skin de mierda. What? Ahora soy Ibai. Pero no quiero ser Ibai. Mirá, lo que soy. Quiero que soy miedo que la moto. ¡Boludo, mirá mi culo! ¡Amigo, mirá mi culo! Amigo, lo tengo recontra re abierto. Mirá, el, boludo, lo tengo re abierto. Quiero dejar de ser Ibai. Estaba jugando a recién estas son las primeras dos, dos misiones que hago con trucos, pero porque son imposibles si no. Hay misiones que literalmente solo las podés hacer con trucos. No, mirá las tetonas que tiene esa señora. Me coge a Pepe y dirígete al Little Haiti. Hola, Pepe. Vamos, vamos. Arriba. Ah, dale. Dale. No Shit. Bueno, explotamos todo. Hicimos mierda, todo, ¡Toma! No puedo tener más misiones si no compro las propiedades. ¿Ven? Tengo que comprar el Malibu para que me dé misiones Creo que ahora se presentarán las misiones del Club Malibu. Oh, libera a Cam Jones de la comisaría de policía Encontrarás algo útil en la historia de la comisaría ¿Me van a hacer que me vista de policía? Qué fácil, es, ¿eh? Hola, señor Todos son iguales, amigo La Patagonia Vilaic ¡Shit! puta que te parió! Mira, esta es una una referencia a guay en ¿ves? Policía, el militar, el motoquero, el que arregla y el cosa, y el bombero. ¡Subite, subite, subite! oh shit. Dale, en serio. Oh shit, shit, shit, shit. Corramos, corramos, corramos, corramos, corramos, vení para acá, Vení para acá, pide, necesitamos un auto. Nos vamos por acá. puta! Bro. La concha de tu madre. ¡Ah! Y ahora parece un auto. Carlos sueltos. Ca no, cabos sueltos. Carlos sueltos. Ok. Bueno, está todo bien. Están todos muertos. Y la más acorde según la situación. What the fuck, amigo. Ah, no, no, no, no, ah, ah, la puta madre. Me voy a su puta casa. Me voy. Qué lástima, pero adiós. No, mirá. Mirá el jugador de LOL. sé ¿por qué me tocó un auto del orto y a él? ¿Puedo cambiar de auto? Sí, me di cuenta que fracasé en ganar la carrera. Fa, mirá lo que bien que conduce, chabón Tipo, era re perfecto. Sí, me un auto de mierda. Tipo, te dan un auto de mierda y te desenganan con esto. Qué hijos de puta que son. ¿Gané? Gané sin ningún truco. ¿Qué onda? ¿What the fuck? ¿Qué, ¿Qué grupo de frikis que somos? Ah, vamos a robar el banco. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Anda la puta que le parió. Anda a cagar. Un tirito y ya se murió. ¡Ay! Shit. ¡La puta que lo parió! ¡No puede ser! ¿Qué? A ver. ¡Ay, Dios! El auto, ¿cómo lo dejé? ¡La puta madre! ¡XD! ¿Pero cómo nos vamos a subir a ese puto auto, amigo? ¡Súbanse, súbanse, súbanse, súbanse! ¡Oh, shit! ahí es cuando tengo que volver por el taxi. ¿El ¿Me he Perdido, Phil. ¿Está acá? ¿Va? Listo ¿Y si amigo? Parecen dos tetas enormes. Mira el flaco que sale acá. Mira el señor. ¿Qué hace? Así ah, que es esta, esa esta estamos jugando. ¿Cómo recupero un cliente? ¿Qué hago? Lo choco. Mira, mira, mira, mira, ¿qué vamos a hacer? hicieron sinapsis, nada, no no sé por qué pensé que era una buena idea okay. Okay. Oh. señor corre, corre, corre corre subite, subite, subite acá no, no ¡Ah! anda ah, estos, no sé qué onda, estaban ahí todos ahí adentro tipo eh, qué onda, venimos a chusmear. qué tenés no me los vas a revivir, pedazo hijo de puta, no ¿Te si rehive y te pega un tiro o lo matas a los tres? No, su compañero sí. ¡No! ¡Me recoge a Mercedes! Sí, justo viste que Tony se la quiere. Se la a Mercedes. Mercedes o sea No, ¿qué hace? Es el policía. No. Uh, rillos en las bolas. Oh. ¿Cómo como son las piñas en este juego? Uy, le tengo que dar dinero al... Acordate que la historia empieza con que a, a, este chabón, o sea, Bersetti hace con Sony. Y otros dos chabones más hacen un, un canje de drogas. Y el chabón le tiene que dar el dinero. Y nada, encima que no le dan las drogas, le quitan el dinero. Entonces le promete que se lo va a devolver. Y nunca se lo devuelve. Porque estás toda la historia vos tratando de averiguar quién fue eso, quién mató a tus compañeros. Bien, y al mismo tiempo te estás haciendo más grande. No. No. ¡No! Taxi vs Seguro que se podía salir ¡Oh! No, mira, El rey de los taxis Puedo bajarme Y pegarle un corchazo Que es cuando yo salgo Y salgo corriendo Y empiezo Ah, ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué mierda está hecho ese taxi? Si ya piso Acá. Mercedes a muerte, <risa> <risa> no, no, no, no, de no, no, no, que no, no, no, ¿sí? ah, no, de todo, ¿eh? pobre, también, no, <risa> <risa> no, no, no, no, no, Conche, tu madre. Ah, <risa> <comisar. risa> tengo que robar las armas. Ah, no puedo comer la cagada, tiros. La puta madre. Tanto cuesta que se... <risa> <risa> <risa> Sentate malo, tío. ¡Ah! ¡Salud! Traes con el congresista Shru... Ah, bueno, Candy. No, Candy. No, no, amigo, tire. me equivoqué. Hola, Candy. ¿Qué mierda pasó? Salió la mina, le vi las tetas y después me olvidé de todo. vení para acá, hijo de rey, puta. ¡No! ¡Ah! Vení. Uy, casi. Casi le doy. Le toco la cola al brazo de la ley. Consolador Dodó. ¿Qué? Había un hidroavión que se utilizó y se atresó. Despega, por favor. como despega? ¡Oh, sí! No, ahora baja, baja, baja, baja, baja, baja. Bien, bien, bien, bien, bien. bien, bien. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡La puta madre! No. La concha del orto. ¡Ah! Creo que ya la perdí, ¿no? ¡Ah! Creo que me voy a ir a, a hacer de nuevo la misión. ¡Motito de mierda! ¿No ves que estás delante de un avión, hija de Revin, puta? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dou! No. ¡Dou! No, ¡Dou! No, ¡Dou! No, ¡Dou! No. ¡Dou! ¡Dou! ¡Dou! ¡Dou! Amigo, correte, la concha de tu madre. No es que tenés un puto avión delante tuyo. Y rompes la pija con tu auto del orto. La puta madre. Iba tan bien. ¿Qué mierda está pasando acá? Dale, ahora le siento chocar. Necesito que mires para allá. Y no te caigas. No te caigas. No te caigas. Shit. Ah, pero la puta madre. La puta madre. Viva. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, ¡Sí! ¡Que me queda uno! ¡Mirá lo ¡La puta que la parió en la palmera! ¡What the fuck?! Ah, amigo, ¿qué, ¿qué están disparando? ¿Quién dispara? Ah, ¡Que me trabé! ¡Me están disparando! ¡Oh, ¡La cuncha del mono! ¡Ay, ay, mío! ¡Te este ¡Te juro que no vacío! preparándome ¿Tú qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Puesto? Voy a poner la publicidad de mi peli porno, me parece? No, jodeme. Joder Subiste. ¡No! Amigo nunca hice esto. Oh, esta es la visión principal. ¡Cómo a... el salón de autos! Los voy a hacer verga. <risa> Bien. Right ¡Oy! ¿Cómo rompe la pija? Friends up north, Tommy. They ain't too happy you kept their man. They're coming down to see the business today. Uy. Trusted you, Tommy, and you disappointed me. Surely someone in your chicken shit organization knows how to do business. Isn't that right, Lance? No. Sorry, Tommy. This is my city. No! Who's sorry no? No. no. I saw you. Who's sorry? I, I just take the fake cash, save face and run away with my tail between my legs. No. I just want to piss you off before I kill you. No <tose> Ah! No one to cover your ass now. Hey, Tommy, you're going down, you backstabbing prick. Oh, you think so? For Lance, Lance, Lance. had enough of that at school. Hit the wrong side, Lance. Un sabi. Lance. ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste, un sabi? ¿Qué no me aparece? 15 Sonny, and now I'm gonna make you pay. Amigo, te estoy recontra recagando tiros, es que chupa huevo. Pero te debía haber matado eso. ¿Lo maté? Oh, ya era hora. Tony uno! Uh, maté a mi mejor amigo. Oh, sí. Ahora es todo sur. Para qué me está diciendo. ¿Qué crees Que ¿Sabes, Ken?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 Ay, es hermoso. Al final mi amigo, mi verdadero amigo, siempre estuvo al lado mío. Oh, me pasé GTA. ¿Qué es esta sensación de vacío? Me pasé el juego de mi infancia. Igual ya vieron el juego, es re difícil pasárselo sin trucos. Claramente los trucos están re a propósito. Este, por lo menos este es re difícil pasárselo sin trucos. San Andrés no tanto. Dejar tu linea? Oh my good lord, my son. No me no acaban de soplar a la minita a tu lado.